a las nueve y treinta de la noche por WIPR y PRTV Blos. fiesta. WIPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Amigos, espero que se encuentren muy bien Soy Nagel Torres, gracias Por su fiel sintonía Hoy tienes una nueva oportunidad De ganar en esta Navidad Con los sorteos nocturnos de Bowl, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 De Lotería Electrónica Para hoy martes 13 de diciembre De 2022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 En un solo pago, al igual que la doble revancha está en 510 mil dólares. Y si deseas una Navidad millonaria, juega Powerball, que mañana tiene un acumulado de 134 millones de dólares. Pídelo con Powerplay y Double Play para que aumentes tus posibilidades de ganar premios secundarios. Y justo en el sorteo de ayer lunes 12 de diciembre hubo un ganador de premio secundario con Powerball por la cantidad de 200 mil dólares que fue jugada automática vendida en Walmart de Toabaja Muchísimas felicidades a este ganador o oh ganadores y que disfrute su premio. Dale, juega y cambia tu Navidad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 ...cualquier número ganador del sorteo... ...para ganar premios secundarios... ...por eso, no olvides pedir tu jugada... ...con Wild Ball. ...y justo ahora, vamos a dar paso... ...al sorteo de Wild Ball. ...vamos a ver cuál es el número de esta noche... ...es el cero... ...el cero el número del Wild Ball... ...demos comienzo a los sorteos de esta noche... ...con el Pega 2... ...boleto en mano y mucha suerte... ...si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4... Comienza el Pega 2 con el 8 El 8, el segundo Es el 1 El 1, el número ganador de Pega 2 Es el 8, 1 Repito, el número ganador El 81 Veamos ahora los números ganadores esta noche en el Pega 3 Suerte a los jugadores de Pega 3 Esta noche comienza Por ahí viene con el 2 el 2, el segundo para el Pega 3 es el 1 el 1 y cerrando Pega 3 es el 6 el 6 el número ganador de Pega 3 es el 2-1-6 repito el número ganador el 216 y cerramos esta noche con el sorteo del Pega 4 última jugada para cerrar esta noche de premios con Lotería Electrónica el Pega 4 da inicio con el 1. El 1, el segundo. Es el 8. El 8, el tercero. Para el Pega 4 es el 4. El 4 y cerrando Pega 4 es el 6. El 6. El número ganador en Pega 4 es 1846. Repito, el número ganador, el 1846. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy. Muchas felicidades a todos los que han ganado. No olvides visitar nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov para más información. Los esperamos mañana miércoles para los sorteos el primero a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos una excelente noche.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 Cierra el año 2022 y nos preparamos para el 2023. Son muchas las metas, ilusiones que como individuos y país nos proponemos para el comienzo de un nuevo año. La economía y su bolsillo, el comportamiento de los mercados son parte de los temas que estaremos analizando durante la noche de hoy. Nos eh, están en nuestros estudios el doctor Francisco Montalvo Fío, el economista, y también el doctor Walter Santalís, quien es el consultor también en el área de organizaciones, así como liderato, y experto en el tema de recursos humanos o capital humano. Gente, gente. Gente. Gente. <risa> Lleve ya el primer regaño del año. No, antes de que finalice el año. El último. Pero está esperando la respuesta. Y es que es un debate que vamos a tener más adelante. Claro. Eh, él, como experto en este tema, no le gusta utilizar mucho el concepto de recursos humanos o capital humano, pero de eso estaremos hablando eh, más adelante. Cierra el año 2022, comienza el 2023. ¿Qué proyecciones tienen ustedes eh, para el próximo año y qué vieron en este 2022? Creo que es importante establecer que uno debe analizar esto desde el punto de vista del individuo, el ciudadano, la empresa, o sea, el empresario y el país como tal. Este, se, se hay una palabra que se, se, que, que se hizo famosa en el año 2022 fue inflación. El, el, el, ese aumento de precios o poder, poder verlo como pérdida de, de, de poder adquisitivo eso lo notamos en el 2022, y, y, y obviamente impactó a todos los individuos, impactó a la empresa. Y, y también, obviamente, en términos de la empresa, que como todo el mundo sabe, si le preguntan a los empresarios